Querida familia Niner, sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Como cada lunes, es un placer y un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Los saludo aquí en YouTube eh, y en Spotify y iBox. Para los que me están escuchando y a los que están viendo, pues bueno, aquí en YouTube, señores, un placer. Otra semanita de muchas noticias, ¿no? Tenemos un off-season. Como ya lo hemos hablado muchas veces y desde antes que acabara la temporada, sabíamos que iba a ser muy movido. En muchos sentidos, ¿no? Se están dando muchas noticias con los 49. Cada vez se acerca más eh, eh, la, la agencia libre. Estamos ya prácticamente a qué? A 10 días de que sea la, la agencia libre. Y, y todos los movimientos que se van a venir. Y todas las cosas que se están hablando, que se están rumorando. Toda la paja que sale y, y, y sigue saliendo, ¿no? Hay un montón de cosas que... Espero que me dé chance de hablar todo esto y no aburrirlos tanto, ¿no? Eh... Afortunadamente nadie me ha dicho que, que se aburre no que les gusta que esté aquí hablando eh, de, de los Niners. Y que creo que esto eh, de seguir hablando del equipo en el off-season pues, aligera la espera tan larga que es volver a ver a los 49 en acción. ¿no? Este, bueno, rápidamente recordarles que se vienen más, más regalos. Ya entramos a marzo. Vienen regalos para miembros del canal. Ya saben que solamente estos van a ser ya para miembros del canal. Mes con mes voy a estar regalando cosas. Las plaquitas que me hizo llegar el buen eh, Francisco Sagún. Eh, por ahí un, un cartel de la invasión Niner que me hizo llegar Germán del Club 49ers México. No, también se va a ir para algún miembro del canal. Y de una vez les aviso que este viernes, este viernes señores, ya les avisaré en redes sociales. Pero yo creo que va a ser por ahí de las 6 de la tarde. Este viernes voy a hacer el sorteo para miembros del canal. Si ya son miembros del canal, pues pónganse abusados porque voy a regalar cosillas para los miembros del canal, si todavía no eres miembro, ahí está el botoncito de unirse para que te vuelvas miembro dorado de Canal 49, puedas participar en estos sorteos, ganarte cosas completamente gratis para los aficionados de los 49ers y eh, siguen apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers, este... Y pues eso, eso este, es lo que les tenía que decir antes de entrar con todo el contenido. Y mis redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Este sábado no subí este, simulación. Por ahí van a decir los tuicheros que no la subí porque me plancharon el traje. Pero, pero lo, lo, lo digo... Este. <risas> el, el, el miércoles en Twitch jugué en línea contra un, no sé quién era de los Cardinals, me pusieron una rastradota la iba a subir, pero la neta es que he estado bien movido, este esta, este, este fin de semana estuve muy movido, se me vinieron eh, cosas bien bien, bien bonitas, eh, gracias a Dios de, de mi trabajo, se me viene un, mucho trabajo ya afortunadamente entonces este, tuve que estar ahí clavado, aparte me puse mi refuerzo ¿no? ya este, tuve que ir rezagado, pero ya me puse mi, mi refuerzo de la vacuna y la neta es que otra vez me pegó durísimo. Y la neta no me podía mover mucho. Este, pero bueno. Se las quedé de ver este sábado. Pero el miércoles en Twitch. Y ahora sí. Me vaya. Como me vaya. Lo subo el próximo sábado. O a ver qué se nos ocurre. ¿no? Porque estamos jugando el Ultimate Team. Entonces a toda la banda Twitchera. Ahí, ahí, este, ahí los veo el miércoles. El miércoles una vez les aviso. El miércoles 6 y media de la tarde. En Twitch. Ahí nos vemos. Para eh, platicar, cotorrear y compartir un montón de cosas. Pero bueno. Señores, hay un montón de, de, de, de noticias, un montón de situaciones que están pasando con los 49 y, al, y, y en general alrededor de la liga, miren, este de entrada para to, todo este rumor que se ha estado hablando de, de, de que si Brady, que si sí, que si no, que si no sé qué, no, por ahí hice mi, mi video en donde hablaba de, de toda la situación que encerraría lo de traer a, a, a Tom Brady a los 49 si es que él decidiera no retirarse por completo. Pero ya salió Bruce Arians, ¿no? el coach de los, de los Bucaneros, diciendo, pues no, chavos, que creen que, que se quieren llevar a los 49, no va a ser, eh, que se quieren llevar a Brady no va a ser tan sencillo, ¿no? porque de menos voy a pedir cinco rondas de, de, de cinco primeras rondas por Brady y algún jugador estrella y pues que se lo paguen en su casa, ¿no? ¿Quién va a pagar eso? Pero pues tiene toda la razón, ¿no? O sea, al final los Bucaneros siguen teniendo los derechos de Brady porque no acabó su contrato y si decidiera regresar... Pues los bucaneros siguen teniendo sus derechos. Entonces, que más, más o menos una situación como la de Barry Sanders, ¿no? Como la de Brett Favre y otros casos que ha habido por ahí. Por eso Sanders ya no quiso regresar. Por eso Favre, pues terminaron los, los, los, los empacadores consiguiendo algo por él con, con los vikingos, ¿no? Entonces, pues, la situación de Brady, pues es complicada, muy complicada. Se sabía, ¿no? Yo por ahí, mi conclusión del video era, yo la neta no creo que pase. Pero pues ahí estaba el rumor, ¿no? Y seguirá el rumor a pesar de todo, pero la neta es que este, pues para los que andaban muy ilusionados con la llegada de Brady, tenemos que decirles, chavos, que eso no va a suceder. Por ahí, pues ya también salió lo de, lo de, lo de Aaron Rodgers, ¿no? Que pues el señor eh, quiere 50 meloncitos de dólares. Y pues también acá yo, la neta, no es que no se le pueda pagar, pero necesitamos otras cosas, ¿no? Ya lo hemos estado hablando en los programas anteriores de Canal 49, la línea ofensiva, ya vimos los prospectos. El, los backs defensivos, ya vimos los prospectos, hay por ahí otros, ¿no? Interesantones, unos no tantos, pero es lo que necesitamos desde mi muy particular punto de vista, eh, línea ofensiva, reforzarla y eh, perímetro, no quiero decir que sea agencia libre por donde nos tenemos que ir, pero es una opción, ¿no? Falta el draft, ya empezaron las pruebas del combine, este, ahorita también hablamos un poquito de eso. Pero bueno, esas son las situaciones con el señor Brady y Aaron Rodgers. Y miren, hay otro tema ahí este, interesantón, que es el de Jimmy Garoppolo. Este, no se me espanten, ¿no? yo sé que para muchos ese, ese nombre causa escozor, causa comezón, causa malestar no y causa tal vez hasta eh, flatulencias escuchar el nombre de Jimmy Garoppolo. Yo ya no es que quiera hablar mucho de, de, de, de Garoppolo porque yo ya lo veo... Ya ni siquiera lo ve el equipo, pero... Se han estado saliendo también rumores sobre, sobre Garópolo... Eh, toda vez que, miren, ya salió que Garópolo se va a operar, ¿no? Se va a operar el hombro, que sí requiere cirugía... Y que aparte es del, del hombro que lanza, entonces... Eso, señoras y señores, lo tenemos que hablar porque nos complica muchísimo... El panorama con respecto a, a un posible... Eh, canje con Garópolo, ¿no? O un canje que nos beneficiara... Porque qué equipo... O sea, imagínense, si los 49 quisiéramos un coreback, ahí Medianon, que se va a operar el hombro. Pues la neta, creo que todos diríamos, no, la neta, no, no hagan eso. Entonces, si se estaba pensando en, traer, en, en poder vender a Garópolo, incluso por una primera ronda con los Commanders, yo creo que eso ya se cayó, ¿no? Si Garópolo se va a operar el hombro, por ahí leía yo que puede tardar hasta 16 semanas su rehabilitación. ¿Quién demonios va a dar una... Segunda ronda por, Garó, por un coreback que se tiene que operar el hombro con el que lanza, pues está cañón. ¿no? Yo creo que esto nos va a dificultar muchísimo eh, el, el, el trade de, de Garópolo, al menos por el momento. Eh, yo no sé en qué vaya a acabar eso. Por ahí hay analistas diciendo que podría ser que, que al final los 49 decidan no canjearlo, quedárselo un año más, no. Eh, pero pues tal vez ya no como titular cantado, sino. Que pelee contra Trey Lance la titularidad para 2022. Yo sé que no son de las noticias que muchos, muchos quieren escuchar. no Que ya, ya no quieren saber más de Garópolo. Eh, pero pues ahí está la situación. Entonces tal vez tenga que ser. No quiero llamarle lastre. Pero tal vez tenga que ser algo con lo que tengamos que cargar un año más. No lo sé. Esto de su operación. Si sí nos ponen en, un, en una situación... Eh, ...de predicamento... ...y no sé cómo vaya a terminar eso... ¿no? ...que también por ahí está saliendo la noticia... ...de, de que los Santos... ...podrían estar dispuestos... ...a, a querer a Garópolo... ...querer algún trade con los 49... ...una vez que se inicia la agencia libre... ¿no? ...o durante el combine... ...incluso se dijo por ahí que los Santos... ...podrían cerrar una negociación con los Niners... ...por Garópolo durante el combine... ...pues habrá que ver... ¿no? ...qué, qué pudieran ofrecer o qué les podríamos sacar... ...por un coreback que va a entrar al quirófano... Pero bueno, esa es la situación con Jimmy Garoppolo, ¿no? Eh, ahora sí que se tenía que decir y se dijo. Lo tenemos que hablar porque sí tiene mucho que ver con lo que pueda pasar con, con la organización. Con lo que pueda pasar con el equipo. Y con nuestras aspiraciones a futuro. Sobre todo por la lana que nos queremos ahorrar de, de Jimmy G este 2022. Y por lo que pudiéramos obtener por él, ¿no? Al menos una segunda ronda o una tercera y un jugador. Pero bueno, ese tema eh, estuvo hablando esta semana y vamos a ver. Eh, pues como demonios eh, termina, ¿no? Otro tema, miren, eh, hablando de, de la desbandada de coaches, ¿no? De entrenadores. Eh, estaba yo sacando el podcast de la semana pasada y casi luego, luego ese mismo día se dio la noticia. Eh, el señor Bobby Turner, ¿no? Para los que no lo ubican, es nuestro, ha sido nuestro coach de corredores desde que llegó Shanahan, desde 2017. Y la verdad, pues es que ha sido quien, una pieza fundamental en la ofensiva. ...de los 49 de San Francisco... Eh, ...que híjole... ...yo creo que ha tenido mucho que ver con el éxito del ataque terrestre de, de los 49. ...más allá de... si sí, Shanahan, si sí, eh, ...Mike McDaniel... ...pero Bobby Turner es un viejo lobo de mar... Que, ...que ha ayudado muchísimo... ...sobre todo a desarrollar a Raheem Monster... ...lo que hemos visto un poco de Laia Mitchell... Eh, ...no hacía la mejor Trey eh, Sermon por otras situaciones... Um, pero sí hemos visto, inclusive Jeff Wilson, ¿no? Estando sano, ha mostrado cosas. Entonces, Bobby Turner por un par de cirugías. Por ahí leí, no sé bien realmente qué. Eh, al menos este 2022 se va a alejar. Eh, él dice que va a regresar en 2023, pero 2022 no vamos a contar con Bobby Turner como coach de corredores. Yo no sé si le puedan echar ahí un fonazo eh, de emergencia a Tom Radman, ¿no? que era nuestro eh, coach de corredores antes entonces pues yo no sé si Ratman por ahí pudiera venir a echarnos la mano o quién va a llegar no porque pues los 40 años tienen que llenar muchos huecos ya dijo lo, John Lynch que pues van a, van a o sea yo, soy, yo no o sea, los huecos tienen que ser llenados él habla de que se van a llenar este, bien para, para poder trabajar bien con, con Shanahan eh, pero pues miren así como que se fue Rich Scangarello ¿no? ya sabemos que se fue ya lo hablamos que era el coach de corebacks, eh, que la verdad pues yo no siento que haya hecho un gran trabajo ni con Garoppolo, ni con Lance, ni con los... nadie. Pero pues a mí en el que llega tampoco yo siento que sea como la mejor respuesta, ¿no? Llega Brian Grease, que fue en su momento coreback de un montón de equipos, pasó por los vaqueros, pasó por los delfines, pasó por los bucaneros. En realidad nunca fue un coreback destacado en la liga. Era broadcaster, ¿no? De hasta hace unos días era broadcaster de Fox. Me parece, de una de estas cadenas. Y llega como coach de corebacks. Yo no sé si sea el adecuado para trabajar con Trey Lance. Ese movimiento a mí, a mí, a mí, la verdad, se los digo, no me gusta. Yo no creo que sea el tipo de coach que pueda ayudar a desarrollar un joven a un joven como, como, como Trey Lance. Sobre todo porque ni siquiera estaba trabajando de coach. Estaba de... Son broadcaster, pues es un. Es como Garay, es como todos estos, ¿no? sé, es, es, un, es un analista de TV, este comentarista. Y pues, ojalá sea otro Lynch que pues más o menos llegue y la haga. Pero yo creo que Lance necesitaba a alguien. Alguien mucho mejor ahí, ¿no? Había otras opciones. Pero bueno, vamos a confiar en el proceso. Llegó Bob Gris, se nos va eh, Bobby Turner. Y esos son movimientos que. Si sí le pueden pegar al equipo de cara a esta temporada, ¿no? hay todavía muchos huecos que llenar. Vamos a ver cómo los va llenando eh, la franquicia. Entonces ya van nueve coaches que se nos van. Y pues llega Bob Greece. Ya son nomás ocho huecos más que hay que llenar. Entonces, pues bueno, es la situación ahorita con el staff de cocheo de los 49. ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué sucede. Eh, ¿Qué otros temas interesantes ha habido? Mm, bueno, se estuvo hablando también la semana de que... Bueno, John Lynch dio como una conferencia en donde habla de... Habló de ciertas cosas, ¿no? Habla de que se pues expuso esto de que tal vez lo de Garo no está cerrado. Y habló también, por ejemplo, de, de Jason Burrett, ¿no? El esquinero de, de los Niners, que pues, la verdad es que se lesiona mucho. Pues, buenísimo. Estando sano es buenísimo. ¿No? 2000, ¿Qué fue? 2020, el año del COVID, tuvo un gran año. Pero 2021 se nos lesionó casi empezando la temporada y quedó fuera toda la temporada. Todos hablábamos de que pues, ya era el fin de su carrera y John Lynch pues, abre la posibilidad de poder retenerlo un año más. A mí no es que no me guste Jason Berrett y ante la necesidad de esquineros, pues bueno, a un precio razonable o con un contrato ahí a modo, incentivos, etcétera, podría ser. Pero yo sí creo que es un volado muy arriesgado. ...volver a firmar a un esquinero... ...que no sabes en qué momento... ...te va a dejar con la chamba botada... ...pero bueno, ahí, ahí este... ...pues John Lynch dejó entrever... Que, ...que pues sí, ¿no? ...que a lo mejor si sí se lo quedan... ...yo quisiera ir por otra cosa... ...pero bueno, vamos a ver cómo siguen manejando... ...este tema del perímetro los 49, ¿no? Um, habló también de la rehabilitación de, de Jabón Kinlow... Él, ...él dice que Jabón Kinlow va muy bien... ...que está muy fuerte... Que, que puede ser que, que, que sea otra, ahora sí este año ahora sí que ahora sí este año sea el bueno de Jabón Kinlow, yo de verdad cruzo los dedos, no para todos los que me dicen es que le tiras mucho a Kinlow, pues no es que le tire, ya la verdad es que a ni le tiro porque pues no lo he visto, yo ya lo quiero ver en el campo, yo cuando llegó no fui el más feliz, pero quiero pensar que puede ser eh, eh, quien, quien, quien llene el hueco que probablemente deje DJ Jones porque también dijo Lynch que, que ve muy complicado que, que, que DJ Jones se quede en el equipo, ¿no? Y, y, y lo veo razonable porque, porque DJ Jones es un... La verdad es que es un jugadorazo al que no se le ha dado el valor que, que, que, que, que, que tiene. DJ Jones fue el, el, el tackle defensivo con mejor eh, calificación contra la corrida en 2021. Imagínense eso, en toda la NFL, DJ Jones fue el mejor contra la corrida. DJ Jones va a buscar un buen contrato, un contrato que valga lo que él aporta en el campo, ¿no? Y los 49 tienen otras prioridades. ¿Todo ¿Por qué? pues Porque está Jabón Kinlow. Para eso los draftearon para eso lo trajeron. Y para eso debe funcionar Jabón Kinlow. Y en teoría ni siquiera nos debería de doler si se va DJ Jones. Porque está Jabón Kinlow. Entonces yo soy el, el de veras el primero que el, le pido a todos los dioses. Que Jabón Kinlow este su tercer año. Sea ese, ese, ese, esa. Ya no digamos presión sobre el coreback. ¿no? Porque a todas luces no es lo suyo. Pero que sí sea una fuerza y una presencia dominante contra la corrida. Eh, ¿no? Por ahí en algún programa les hablé. Que pues, realmente no ha sido factor contra la corrida tampoco. ¿no? Creo que cuando está en el campo la diferencia son 13 yardas. Que tampoco es la gran cosa. Entonces necesitamos que este 2022 Jabón Kinlow. Ya sea por fin esa primera ronda que hemos estado esperando. Porque lo vamos a necesitar si DJ Jones se va. ¿no? Por ahí hay jugadores también clave que tienen que quedar. Arden Key, Jordan Willis aunque ¿no? pueden ser buena rotación, que yo espero que sí se los queden, pero pues habla Lynch de que un Kilo va muy bien y yo espero de verdad que así sea y que sea eh, el dinero defensivo que necesitamos ahí para tapar el hueco que va a dejar DJ Jones. Habló de Troy Lance, ¿no? también eh, habló muy bien de Troy Lance, habla de que trey Lance es, es lo, todo lo que ellos habían est estado esperando y mucho más, ¿no? Obviamente pues se descoció en cumplidos y en halagos por el señor Trey Lance. Yo quiero pensar que no es nomás este, como pues, este, apaciguar, apaciguar las aguas, ¿no? Para que no estemos presionando o no se esté presionando con que traigan otro coreback. Y, y, que, y que pensemos que pues sí es la decisión correcta. Yo miren el tema de, de, de Trey Lance, yo sé que causa mucha polémica. Yo sé que desde que se drafteó. Eh, ha causado mucha polémica Trey Lance. ¿Por qué? Porque, pues sí, eh, se vendió mucho por ese señor, por este chavo, ¿no? Tres, tres primeras rondas del draft. Renunciamos a mucho del futuro de los Niners por este joven coreback. Y, y, y estoy de acuerdo cuando, cuando me dicen, no, pues es que es carísimo, se pagó muchísimo, no se tenía que haber pagado tanto. Yo estoy de acuerdo en eso porque... Yo en ese momento, yo no hubiera hecho ese, ese trade por, por Trey Lance. Yo creo que fue, era innecesario hacer, vender tanto por un quarterback que podías haber agarrado en tu pick 13, ¿no? Y en todo caso, haber ido por Sean Slater, un, un, un dinero eh, defens ofensivo que necesitábamos. Yo sí creo que también creo que fue caro, pero mi pero es... Hasta que no lo vea yo en el campo, hasta que yo no vea a Trey Lance al menos un año completito, una temporada completa eh, al mando de la ofensiva, yo no puedo decir si, si, si realmente fue caro o si realmente es un bust o, y tampoco en este momento voy a decir que es eh, la, la octava maravilla y que nos va a llevar al Super Bowl League, ¿no? Tiene cualidades, se ve que tiene talento el chavo, se ve que tiene con qué. Lynch lo dice, por algo Shanahan lo seleccionó, eh, pero... No podemos hacer juicios prematuros de un joven que todavía ni siquiera vemos en el campo. Porque lo que hemos visto de él es nada, ¿no? Lo que vimos en pretemporada fue nada contra terceros equipos. Lo, lo poco que vimos de él en la temporada, pues básicamente fue correr. Por ahí un par de pases más o menos buenos. ¿no? El, el de Divo Samuel que pues iba una, una espiral horrible. Afortunadamente pues Divo regresó, fue touchdown. Y el que le tira a Kittle que pues fue un balazo, pero iba muy arriba. Fue más la atrapada de Kittle que, que el pase de Lance. ...pero muestra cosas, ¿no? Muestro más con las piernas, entonces... ...pues este 2022 vamos a ver... ...yo sí creo que Trey Lance va a ser nuestro coreback titular ya... ...y vamos a ver cómo camina la ofensiva, pero... ...acabando 2022 les daré mi, mi, mi, mi, mi juicio, el mío... ...¿no? Eh, que como se los he dicho muchas veces... ...lo que yo digo aquí en Canal 49 es... ...opinión única y exclusivamente mía... ...ni tengo toda la verdad, ni lo que se dice aquí es cierto... Ni, este, ni soy el gurú, ni muchas menos, ¿no? O sea, es mi opinión como fanático. Yo quiero ver a Trey Lance toda una temporada y ya podré sacar un juicio más o menos de él, ¿no? Que tampoco un año te da como un gran parámetro, ¿no? Y hay muchos ejemplos, pero no nos vamos a escocer en eso. La cosa es que Lynch también habló de Trey Lance y parece ser que yo creo que ya lo que trata de decir Lynch entre líneas es vamos con Lance y olvídense de lo demás, ¿no? Espero que lo roden de, de talento y de protección sobre todo. Creo que, que eso es lo que vamos a necesitar. Si no, lo vamos a ver corriendo para todos lados. Y yo no quiero ver otro Justin Fields, ni otro Lamar Jackson, ni quiero ver otro Michael Vick. Si no le dan protección, este chavo nunca va a aprender a jugar en la bolsa. Porque pues le van a estar pegando todo el tiempo. ¿no? Pero ya veremos. Uh, ¿Qué más? ¿De qué más se habló? Ah, bueno. De lo, que más, de, de lo que también habló Lynch fue que... Eh, pues obviamente, ¿no? Lo que ya sabíamos. El contrato de Divo y el contrato de Bosa son prioridad. Ah, sí es cierto, miren, eh, es cierto que todavía tanto Divo como, como Bosa tienen contratos de novato. No Todavía los podríamos aguantar 2020 y 2022 con, con, con su contrato de novato. El siguiente año se les podría dar el, el, a alguno de los dos, ya sea a Bosa o a Divo el... el Franchise Tag, tal vez a hablar con ellos, que nos aguanten y el próximo año darles un contrato, pero muchos de estos jugadores, miren, y más de este nivel, cuando les hacen ese tipo de cosas, no se sienten queridos, sienten que se les falta el respeto a su trabajo y obviamente acabando la temporada, al volverse agentes libres y sin restricciones, no le van a dar la prioridad a San Francisco, le van a dar prioridad a quien les brille más billete. ¿Por qué, quieren asegurar, los, ¿Por qué deberían los 49 asegurar de una vez el contrato como lo hicieron con Kittle o con Warner? Porque así ya te evitas de esas broncas, ¿no? Porque muchos de los jugadores a los que se le da el tag de jugador franquicia no están a gusto, no juegan bien y casi siempre después de, de ese tag se van, se alargan del equipo y yo no quiero que eso pase ni con Bosa ni con Divo. Creo que hay que respetárselos, creo que sí está la parte del negocio, pero también tiene que estar la parte humana los 49, creo yo que ya han entendido un poquito eso a raíz de lo de Wagner y, y, y creo que San Francisco tiene que hacer movimientos inteligentes ahí. Se si tienen que retener. pues pueden dar eh, contratos multianuales en donde vas aligerando la carga de, del fiscal con los años. no se, van, eh, se va distribuyendo ese dinero para que no pegue tan cañón. Sí tenemos contratos bien pesados que es el de Williams, el de Kittle, el de, el, de, el de Warner... Este, todos los 25 que se le deben a, a, a, este, a Garópolo, y vamos a ver cómo se libera eso. Todo el lastre que sigue siendo lo de D-Ford, y por ahí lanitas que, que sí complican a la mejor esta, pero va a haber más de 200 millones de tope salarial, más lo que se tiene por ahí. Yo creo que se, sí se pueden armar estos contratos. no eh, Ojalá, lo dijo Lynch, son prioridad. Van a ser 49ers, y yo espero que se les dé contrato a estos dos señores porque valen. Eh, ...lo que pesan en oro los dos, ¿no? Y yo creo que viene una gran temporada para ambos... ...si bien lo de Divo sé que las defensivas lo van a ajustar muchísimo más... ...porque este año pues digamos que fue la novedad, ¿no? Como cuando regresó la Read Option o la Wild Card. ...de repente pues Divo este año sorprendió y fue así como a ah, carajo, ¿no? Pero obviamente la NFL año tras año está ajustando todo este tipo de situaciones... ...y para Divo va a ser muchísimo más complicado hacer lo que estaba haciendo este 2021... Pero lo va a seguir haciendo, ¿no? Y va a seguir fungiendo como receptor. Yo creo que... No sé, por ahí también se habla de cola del Patterson. Hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo me puedo aventar aquí dos horas hablándoles de muchas cosas, pero trato de ser lo más concreto. En, en, en resumen, quiero y espero que sí se les dé su contrato tanto a Bosa como a Divo. Porque si no, luego ya se ponen gachas las cosas y luego hay conflictos ahí. Inclusive en el casillero, pues se ha sabido de muchos casos, ¿no? Donde ya los jugadores no están a gustos porque no se sienten respetados no se sienten queridos y, y, y en, en San Francisco siempre se ha manejado esta, esta mística como de familia. no Entonces, siendo familia no se les puede faltar al respeto a jugadores de este calibre. Bueno, también de eso se habló. Eh, hablando de agentes libres ¿no? y de las esquinas, ese, de lo último que, que, que salió es que los 40 años podrían estar interesados en varios eh, eh, eh, World, que es un esquinero de los jefes llegó por ahí de 2018 me parece que llegó con los vaqueros ese mismo 2018 lo, lo canjearon a los jefes por algún dinero ahí este y pues fue el, el córner que estuvo o que ha estado ocupando la posición titular con los jefes inclusive en 2019 cuando llegaron al super bowl y nos derrotaron él era esquinero en aquel juego me parece que se llevó cuatro tacleadas creo entonces pues es un, es un esquinero rentable, ¿no? Por ahí, es, este año, lo, lo, el 2020 lo pusieron en la reserva de COVID, creo, o este año y regresó. Obviamente no tuvo los números que, que, que había empezado a tener. De hecho, en su carrera, en sus cuatro años en la NFL, lleva tres intercepciones, creo. Entonces, tampoco es como un fenómeno, ¿no? Y habría que ver, pues, cuánto se le podría pagar a este señor. Este, pero, pues, yo la neta se los digo, no es el esquinero que yo quisiera que llegara a los Niners. Yo sigo pensando en otros nombres, ¿no? La neta, yo creo que ya es hora de echarle ganitas al perímetro y echarle ganitas a la línea ofensiva y dejarse de estar amarrando tanto la, la cartera. Yo sé, que, yo sé que no es el fantasy, yo sé que no es así de fácil. Pero cuando se quiere, se puede. Y estos 49 lo tienen que hacer ya. Si no vamos a seguir adoleciendo. Y, y yo no les quiero platicar. Ya me, yo ya me cansé de ser los llameritos, de seguir viendo ahí. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo vemos cómo otros levantan el, el anillo? Y nosotros pues no más, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que se tiene que, que tratar de seguir manteniendo un proyecto competitivo. Estar ahí, estar ahí, está chido, ¿no? A nadie le gusta tener un equipo perdedor. Que son los contrastes, no? Pero a cambio de tal vez arriesgarlo todo uno o dos años no lo sé. Es un dilema complicado, pero es que yo ya, ¿no? Son 23 años sin ver a los Niners campeones y de repente pues sí se empieza a desesperar uno un poquito, ¿no? Entonces yo quisiera que le echaran muchas ganas. Mi prioridad es la línea ofensiva ya se los he hecho muchas veces. Sí, las esquinas, bueno, tal vez con Emmanuel Mosley y si Ambry Thomas eh, resulta crecer más este año, pues bueno, podría ser, ¿no? Pero la línea ofensiva, carajo, yo ya quiero que la línea ofensiva tenga hombres del lado derecho. Yo, miren, yo yo ...quiero mucho a Daniel Bronskill, pero le echa muchas ganas... Y, ...y Tom Compton y el que me digan... ...pero la neta es que no es lo que necesitamos ahí... ...yo ya quiero a alguien ahí que... ...que por favor nos ayude... ...no, sí, pues sí puede ser que Looney... ...regrese y sea lo que buscábamos... ...no, si es que se va Tomlinson a lo mejor allá y que Aaron Banks a lo mejor este año... ...ya sea para lo que lo trajeron... ...para, que, para lo que lo draftearon en una segunda ronda... ...y a lo mejor solucionamos las broncas... ...pero y si no, vamos a seguir con el mismo problema... Y yo ya quisiera alguien más caladillo ahí, ¿no? Pero bueno, yo no soy directivo, afortunadamente, porque tal vez estaría haciendo yo puras estupideces y este, ya me hubieran corrido desde la primera semana, ¿no? Pero bueno, es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Pero bueno, este Charvarius World, ahí está sonando, pues, de que tal vez haya interés de los Niners. Esa es eh, de las últimas noticias de, de rumores de agencia libre dentro de la organización. Y, pues, los 40 años han estado en pláticas con algunos jugadores ahí de, de, dentro del colegial, ¿no? un tal Cook, me parece que se llama Cook, un corredor de Georgia, creo que es, y un receptor Watson, de, de, también de North Dakota State, que era pues como su blanco principal de, de, de Trey Lance, lo cual pues tampoco quiere decir que ya por eso van a ser este Burrow y Jamar Chase, ¿no? Una cosa es LSU y otra cosa es North Dakota State. Pues tampoco nos, nos impresionemos con, con esto. Ya empezó el combine, ya empezaron las pruebas acá en, en, en el Lucas Oil Stadium de, de, de, de indianápolis como cada año. Estas pruebas que se les hacen a todos los jugadores, ¿no? Se les mide, se les pesa. Pruebas de salto, de altura, de longitud, velocidad, fuerza, resistencia, agilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente es este... Pues es el examen que tienen que presentar muchos, ¿no? Es casi casi requisito. O para muchos y para muchos ya es mero trámite, porque seguramente van a ser drafteados. Eh, viene mucho talento en, en, en esquineros. Afortunadamente, no San Francisco ahí podría ser que se encuentre una joyita en la segunda ronda. O, o si podemos hacer algún trade-up con las, todas las que tenemos. Alguna primera ronda. O si alguien ofrece una primera por, por Garópolo, etc. Viene talento en esquineros. Viene talento en línea ofensiva. Bueno, es que qué año no viene talento en línea ofensiva, no es casi siempre. Pero pues ya saben que los 49 están casados con... Están casados con los corredores y con los linieros defensivos, ¿no? Los 49 desde que llegó Shanahan eh, tienen una inclinación muy fuerte hacia los linieros defensivos y siempre agarra un corredor y si puede hasta dos, ¿no? Entonces, este, ya ven, el más reciente fue Trey Sermon y Alaya Mitchell. Bendito Dios, llegó Alaya Mitchell. Entonces, este, por ahí les platicaron con Cook, platicaron con Watson, han platicado con otros cuantos, ¿no? Que han tenido acercamientos, pues eso habla de que puede haber interés... No sé si muto, pero hay interés. Y, y pues miren, es esto del combine, es es, es un, es un es como que sea una radiografía, porque se puede uno encontrar jugadores muy rápidos, o muy fuertes, o muy atléticos, pero esto no quiere decir que se puedan hacer buenos jugadores de la NFL, ¿no? Y pues ya, ¿para qué hablamos de Tom Brady, por ejemplo? ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, también jugadores, Marquis Goodwin es pues un, un ejemplo de un receptor que llegó... Hasta velocista en, en el equipo olímpico de Estados Unidos. Muy rápido el señor, pero como receptor, pues la verdad es que tampoco es, porque sigue jugando, pues lo que hubiera un equipo buscado, ¿no? Es que en San Francisco pasó sin pena ni gloria y, y no nos podemos impresionar por estos chavos que de repente llegan y, y corren como, como, como guepardos o brincan como... Este, ¿Cómo se estas? Como venados o, o, ¿no? Estas cosas, o fuerza de oso, ¿no? Es una combinación de, decir de, de, de, de, sí, de habilidades físico-atléticas, pero también cosas más tangibles dentro de sus posiciones, ¿no? Y eso, pues, no se va a ver hasta que no estén ya realmente en un equipo de la NFL, ¿no? Porque, pues, también nos podemos acabar los videos en YouTube y donde quieran de, de highlights, de ...del que quieran, ¿no? Y siempre vamos a verlos y vamos a decir... no, pues quiero a ese y quiero a este y quiero a aquel... ...porque obviamente en las highlights pues nos ponen las jugadas más bonitas de cada uno, ¿no? Pero en una highlight, miren... ...consejo que les doy para los que les gusta ver highlights de, de jugadores... ...cuando vean las highlights, alguna que les guste... ...vean eh, el partido contra qué equipo es... ...en qué cuarto, en qué situación... Eh, contra, contra, eh, a qué jugador estaba enfrentando eh, En qué situación del partido estaba ¿no? Porque pues, muchas veces ya son jugadas en Trash time o, o son jugadas contra equipos muy malos Y pues haces una recopilación De 10, 12 jugadas así de, de, de 600 que tuvo en la temporada Y pues obviamente Todos vamos a pensar que son fenómenos Y no, no, hay que ver Un poquito más allá de las highlights Entonces esto del combine no es que sea malo Está bien para los scouts Está chido, ¿no? más o menos ven o nada más van a como a reforzar ya lo que traen ellos porque no es como que en el combine van y, y los conocen y ahí van no ya, ya saben todo de todos estos jugadores no o al menos de los que les interesan y ya nada más ahí van a corroborar ciertas cosas por eso algunos jugadores incluso no participan en todas las pruebas no hay quienes declinan hacer el, el, el 40 yard dash o las 40 yardas hay quienes declinan hacer los drills de, de, de velocidad o de agilidad por, por, por cuidarse, etcétera pero ya los, digamos que los, los scouts más o menos traen la idea por ahí puede salir alguna, alguna sorpresa y dicen, ah caray, pues este ¿quién es? a ver, pero no nos, no nos impactamos, sí hubo, hubo, hubo casos a mí me, que me llamaron la atención no por ejemplo, este esquinero ay, ¿cómo se apellida? este esquinero, este esquinero, ¿cómo se apellida? Barnes, Kylon Barnes, me parece que se llama de Georgia Cruz, rapidísimo, casi en, 4, en 4.28 me parece que se quedó a, a media des, a una mi, des, milésima del récord. Este, rapidísimo este esquinero, ¿no? Y por ahí hubo un otro receptor, no sé si a o ¿no? algo así, un receptor. Este, <coughs> perdón. Pero hubo un los que más me llamaron la atención a mí en ese sentido fueron estos dos angelitos de, de, de Georgia, Wayne y Jordan. Es, no recuerdo sus nombres, Wayne y Jordan, son los dos lineros defensivos de Georgia que... O sea, imagínense, seres humanos de 1'90 y tantos o dos metros, no sé cuánto midan los señores, 145 kilos por ahí, corriendo las 40 yardas en 4'70. O sea... Eso, señores, este, es una cosa de, ver, de verdad, es más increíble que vea uno a un esquinero, ¿no? O al esquinero más rápido, 4'27 o 4'29 y un señor de 145 kilos, 4'70. Estamos hablando de medio segundo de diferencia entre un esquinero o un receptor y un dinero defensivo. Es una cosa brutal, señores. Miren, alguna vez <ríe> ya había ya, ya, ya, yo dejado de jugar, ¿no? Hicieron una feria de la NFL en el Zócalo. Y ahí voy no yo bien valiente a correr las 40 yardas. Y las hice como en 11 segundos. <ríe> yo que mido medio metro y peso 3 kilos. En 11 segundos me aventé las 40 yardas. ¿no? Nada más de imaginarme un monstruo de este tamaño. Correr en 4.70 las 40 yardas es, es una cosa impresionante. Y la diferencia de velocidad entre un... ...entre un esquinero y un receptor a un liniero en medio segundo es una cosa brutal, ¿no? O sea, estos señores sí me llamaron la atención... ...por esa situación, más este Jordan... ...que aparte vi sus drills de agilidad... ...y dije, ah, caray, ¿no? Supongo que se va a ir súper rapidísimo... ...no nos va a tocar, pero ni de broma... ...pero wow, ¿no? Algo así sí me hubiera gustado... ...pero bueno, tenemos otras, otras cosas en el equipo, ¿no? Pero bueno, ya empezó el Combine el jueves... ...el jueves vamos a, a platicar un poquito de todo esto... ...vamos a ver lo más destacado que ha habido en el Combine... No, porque hicieron sus pruebas los receptores, linieros ofensivos, defensivos, este, backs defensivos, etcétera, Algunos corebacks. Entonces, pues bueno, de por ahí vienen eh, core... No vienen muchos corebacks. No recuerdo el nombre del que más o menos destacó. Hubo uno por ahí que sí creo que de... No recuerdo qué universidad. Miren, ya el jueves platicamos bien de LSU. Este, de LSU, perdón, de, de, creo que de LSU viene. Ya platicamos un poquito del combine, pero también vamos a ver a nuestros agentes libres, ¿no? Ya hablamos de lo que necesitamos. Vamos a ver a los agentes libres que tenemos y cómo se podría desarmar también parte del equipo. ¿Quién se podría quedar? ¿Quién no? ¿Quién ya se debería de ir y quién no se debería de ir? Etcétera, etcétera. Y vamos a revisar un poquito de esto del combine. Pero miren ya, ya no me quiero alargar, me mancho, ¿no? Yo dije, voy a ser más rápido, pero me apasionó. Pero es de lo que se ha hablado. Y miren, ya nada más para cerrar. Y no me gusta entrar mucho en estos temas. La verdad es que Canal 49 pues es, un, es, un, es, un, es un espacio... ...principalmente que se dedica a hablar de los 49 de San Francisco. No nos metemos en otros temas. No me gusta meterme en temas de otras situaciones. Pero sí tengo que hablar de esto un poquito... ...porque sí, sí, me, sí me causó mucho malestar. Lo que pasó el, el, el domingo en la liga... fue el sábado. Fue el sábado en la liga MX, ¿no? En el fútbol soccer sin meterme con los aficionados que les gusta el soccer, está bien. Yo, mire, mientras sea deporte, excelente, ¿no? Y mientras todo sea para, para ayuda de, de los jóvenes que practican deporte, está bien. Pero qué triste ver lo que pasó en Querétaro y qué nefasto ver este tipo de, de, de, de actos de, de, de seres y, y no sé si llamarles seres humanos a estos simios, ¿no? Que, que una vergüenza total. ...y ojalá, de verdad, miren, la, ojalá se haga algo... ...porque no es la primera vez que pasa en el soccer este tipo de cosas... ...constantemente se están agrediendo... ...constantemente hay pleitos... ...constantemente hay este tipo de, de, de, de, de simios, barbajanes... Que, que, ...que no sé qué sienten, no sé qué les entra en la cabeza... ...y, y van y se ponen a agredir a, a, al otro rival... ...y, no, y no, no, no, no contentos con agredirse con los otros simios del otro lado... Van y agreden a familias y van y agreden a niños y a, y a señoras y ancianos. Lamentable, reprobable y, y, y vomitable lo que sucedió en Querétaro. Miren, yo he estado leyendo que no, que dejen a México fuera del mundial y que suspendan al Querétaro. No, miren, si seguimos pensando que, que, que la liga o los directivos tienen que hacer el cambio de esto, estamos mal. Y repito, sin meterme con nadie ¿no? y sin herir susceptibilidades. Si queremos ayudar a que ese deporte y en ese aspecto cambie en este partido, ustedes, los aficionados a los que les gusta ese deporte, no lo vean y no vayan a los estadios. De esa manera van a poderle dar un, unos toquecitos a los directivos que siguen sin hacer nada y estas cosas siguen pasando. Y es, y es reproba reprobable, ¿no? Qué, qué triste ver a niños, niños corriendo con miedo porque les podía pasar algo. Yo no he visto el saldo, ¿no? He visto veintitantos, me parece, fallecidos, ojalá que no. Y ojalá que dentro de ellos no haya niños. Porque eso es lo que tenemos que evitar. Y ojalá, miren esto, no, no, no repercuta en la NFL ya saben que la NFL se anda con hilitos, ¿no? Si aquella vez por el estadio ya no quisieron venir. Viendo este tipo de cosas, este, este, este tipo de, de actos, yo, yo, yo ni siquiera me sorprendería si la NFL cancela ¿eh? otra vez. Y dice, ¿saben qué? Nosotros no vamos a ir a meter a nuestros equipos y a nuestra gente a un lugar con gente tan tan incivilizada. Entonces, ojalá esto ...no repercuta en la posible venida de los 49 de San Francisco a este país. Pero bueno, es lo único que quería decir porque la verdad sí, sí, me, sí me pegó, sí sentí gacho, sí... ...sigo sin explicarme por qué existe este tipo de personas tan nefastas... ...sobre todo en, en el fútbol, soccer de este país, ¿no? Sí, sé que también se da en otros deportes. Miren, afortunadamente yo crecí en el ambiente del fútbol americano. Yo nunca recuerdo ni en mis años de jugador... Ni, ni como aficionado de la UNEFA yendo a los estadios ver este tipo de, de, de babosadas. En su momento los porros un poquito, pero siempre eran contenidos y siempre las familias éramos más, ¿no? Entonces ojalá ojalá que esto se acabe porque qué triste que pasen este tipo de situaciones. Pero bueno, ya. Ya lo saqué. Este, hasta aquí dejo el podcast, señores. Les mando un gran abrazo a todos. Ojalá que, que, que, que la guerra se acabe, pero no nada más en, en, en Ucrania, sino que se acabe... En los corazones y las mentes de todos y los que somos aficionados del deporte. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya saben que el viernes hay, hay, hay sorteo para los miembros del canal. Ahí está el botoncito de unirse para los que quieran volverse miembros del canal. Les mando un abrazo muy fraternal a todos. Los quiero Niners. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.